Amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a jugar Call of Duty Mobile. La nueva actualización. que ha salido? El nuevo pase de batalla. Vamos a jugar algunas partidas. No más puedo, unos. Hasta las 2 y 5. Aquí, acá ahorita son las 11 y 58. Vamos a jugar algunas partidas. Cuando sea esa hora, ya paramos el video. Para mí, el video tiene que durar 6 minutos. No. un minuto, un paso. Oh, rápido No hace No que hago Dios mío ya estamos perdiendo bueno, bueno, bueno, bueno. a todos y la hoja sombrilla Así claro, Yo muero, muero, muero, muero, muero Muero Lo he utilizado Lo he utilizado ese tipo Me va a matar ¿Qué? Ah, me mató el... ¡Ay, me hice el qué tal! Un helicóptero ¿Cuánto le helicóptero del siglo destruido ¿Cuánto? ¿Qué, en plena pandemia? Mira la otra que hace, ¿eh? Muerto Yo pensé yo no que se todavía tengo eso hace tiempo No sé por qué tenía sentencia Ya que termina, nomás una partida nomás Termina esta partida y ya Y ya nos vamos ¿Y ¿Por qué te has hecho ese tatuaje? ¿Qué te ha llevado a hacer un dato? ¿Qué necesidad hay de hacerte la foto? A este mm, bueno. Muy bien. Me mataron a maldición. Ahorita voy a ver un pasto. ¿Ah? Un helicóptero. Vamos a matar Baja con mi sed prediado. Baja con misil prediador. ¿Se quiere dejar matar? Ellas son tus dos últimas hermanas. El resto son hermanos, ¿no? Ay, Dios mío, los jóvenes, los jóvenes de este mundo. Bueno, a mi hermano también le gustan los tatuajes. Yo tengo como tres tatuajes. Pero. Yo nunca, sinceramente. Ah, mi siempre de No, no tengo mi siempre de No, me mataron. Voy a, ¿no? a tratar de matar a ese helicóptero. No me mataron mal, sí. ¿Qué es mal? Dios mío, ya estamos perdiendo. Jajaja. Uh -oh. Frito, está frito. También. ¿Estás? Alexa, stop. Ay, ¿Al qué razón. Alexa, stop. Un momento, queda un minuto. dos minutos según mi celular, ¿ah? Ya, ahorita lo apago. Así que ya ando haciendo la idea, ya. Ok, convitas, en dos minutos me voy. Siete minutos van. Ah, ya me han matado. No, pues. Voy a coger el XS1 con like. Anda haciendo la idea, gordito. Up, upi, yupi. Me oro. Me corre, corre. Cojan el XS1 con like. No lo han cogido, lo ha cogido un enemigo maldición. Lo que faltaba. Nos están matando a Tars. Ahora quedan muy pocos puntos para perder. Runa, buey, runa, runa, buey. Puma, puma. Oye, salta. Voy a saltar aquí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien me explique? ¿Por qué se ve tan? ¡No pa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, hemos perdido, qué mal. Ya omite, omite, omite, omite. Omite, omitir, omitir. Bueno, este video ha durado nueve minutos. Ahorita nos despedimos. Llegué en nivel 62. Digo 72. El 26 llegó. ¿Ya, ¿Ya aspira? No esperes que te quite, ¿ah? ¿eh? Voy a despedir. ¿eh? Bueno, compas, voy a despedir el video. <risa> eh, bueno, nos vemos a la próxima. ¡Adiós, compitas! ¡Adiós!